grabando ¿Qué es esto ¿Qué es esto extra fino que es esto ¿Qué coy es esto ¿Eh? pues esto es la chaqueta de competición que doy para a a la carrera la sin sin ya yo digo va, vamos a modernizar un poquito tenía la, la Kalenji que iba súper bien súper bien está perfecta está nueva está perfecta pero bueno, al final que tenemos que buscar también material que muchas veces vamos a las carreras, no lo usamos, no lo usamos, lo llevamos como material de reglamentario, material obligatorio, y, y realmente al final no lo usamos, muchas veces coincide que no lo usamos, ¿vale? Y lo hemos llevado porteando ahí en la mochila, nos ocupa, nos pesa, nos impide el trote un poco más ligero, y el que piense, hostia, no, depende del peso. Bueno, coge a la gente que hace maratón, coge a el mismo y ponerle dos kilos de mochila y veréis como no saca las dos horas. <risa> bueno, dos kilos y veréis ¿no? cómo cambia la cosa. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues nosotros en las carreras tenemos siempre lo mismo. Eh, un montón de material obligatorio. que es necesario? Es obligatorio y está muy bien que sea obligatorio. ¿Y por qué? Porque se puede liar la cosa, la tortilla se puede dar la vuelta y, y las podemos pasar bastante, bastante mal, entonces... Está bien el material obligatorio pero si tú consigues que, eh, yo que sé, la chaqueta de membrana, en vez de pesarte 300 gramos o 200, te pese 150, bueno, pues 50 gramos, pues bueno, son. Y que cumpla y esté bien hecha y te abrigue y te proteja de la lluvia y todo. Entonces, aquí tenemos la Super bonati ras Ahora después la sacaremos, para que veáis, pero aquí, aquí tenemos la chaquetilla. La he puesto así en una bolsa así porque, de hecho, viene... Tan a lo ligero que viene, esto no trae bolsillos, entonces al no tener bolsillo autoportante o auto, eh, como diría, auto, bueno, para meterla dentro, pues yo lo que he hecho es que para protegerla un poquito de algún roce o algún golpe, algún, sabes, con algún material que lleve detrás de la mochila y la vaya a, arraza, a, a rajar o cortar o algo, pues conclusión, digo, ah, pues la meto en una bolsa así, le hago un poco de vacío y es increíble, ¿no? Lo bien que va, entonces. Aquí tenemos a la que ahora no la vamos a poner porque hoy toca lluvia, así que hoy no la vamos a poner, y así veréis, pero es una, es una chaqueta muy a lo pro, es decir, eh, de poco abrigo, pero sí que cumple con membrana de 10.000 esmeves o 10.000 de columna como se suele decir para los amigos, lleva sus reflectantes bastante bien, sus, eh, sus nombres por aquí, el reflectante este lateral ya lo veréis todo eso, ya lo explicaré bien. Y bueno, que está muy bien, costuras selladas, todo perfecto para cumplir con un TMB, incluido un TMB, ¿vale? Y a la vez es lo más ligero, lo más ligero posible, ¿vale? Venga, vamos a ponernos el traje de faena y nos vamos que hoy hacemos esto. Venga, vamos a explicar cómo a la Bonati Eso eh, lo he llevado porteándolo, solo me lo he probado en casa, entonces... Porque ya la llevé ayer, no pesa absolutamente nada. Ocupa casi lo mismo que una normal, casi lo mismo, eh. Si la comprimes, ocupa menos. Pero que si tú la dejas normal, que no empieces a comprimir mucho, ocupa lo que una buena abonati normal, vamos a decir. ¿Vale? Ahora vamos a, a ver cómo la llevo yo y cómo uh, no la ponemos. para que pase un compañero corredor por aquí, que veo que pasa ahí pues venga, vamos a intentarlo a ver, la llevamos aquí ¿Eh? mi mochilita de... Pillo un árbol mochilita de 3 litros ¿Eh? entonces hay que llevar las cosas que ocupen poco lo menos posible, vamos a intentarlo si no habrá que colocarse aquí mira, voy a colocarme aquí un soporte, en un soporte porque es que si no, va a quedar muy mal la cámara aquí eh, tenemos un punto muy bueno de apoyo y ahí se ve totalmente para vale, vamos aquí vale yo haría así aflojamos este y sacamos la, la mochila ¿verdad? la mochila la chaqueta ¿vale? soltar este es para poder subir un poquito más la mochila hacia arriba vale Ah, no viene un camión. Vamos a esperar a que pase el ruido del camión. Aquí no hay no hay ningún tipo de, de bolsillo para aquí para meter nada, nada, ¿eh? Entonces, Eso al final yo siempre lo veía, digo, al final son Bolsillo aquí tal. Al final son pesos que te metes, ¿no? Bueno, pues lo único que trae es una gomita aquí detrás. ¿eh? Una gomita para un poquito aquí, la parte de aquí atrás del cuello para que cierre un poquito ahí, que haga un poquito de, ¿eh? de forma. Y luego trae aquí una especie de mini solapita, solapita para que te coja un poquito la frente. ¿eh? Para que ahora coja un poquillo la frente aquí. Yo llevo la. La gorra, porque si llueve la gorra, muy bien, para quitarte lo que es a, a los ojos, el agua, y, y ya está, y esta solapita nos quedará cogida aquí a la frente, irá bien, ¿vale? Eh, bueno, vamos a... Te atrae... Es que tengo el perro ahí... Reflectante, salvo, reflectante... ¿eh? Otro reflectante aquí, las rayas estas, ¿vale? Eh, eh, vale, este es transparente ese no, este es de, atras, de, de, de detrás y el de delante ¿vale? o se atraería delante eh, a la izquierda y a la derecha en un brazo, digamos, en un hombro ¿no? venga, vamos allá esto es una talla M ¿vale? que yo como cada vez estoy más delgado pues antes yo compraba tallas L de chaquetas para que me cabiera la mochila detrás pero ahora con una talla M ya me cabe así ¿Vale? vamos a quitarnos la, la gorra ahí lo dejamos ¿Vale? cierra cierra a izquierda es como las de las mujeres ojo eh no sé es un detallazo que han puesto así y cierra cierra al revés o sea la cremallera eh, lleva la solapa ¿eh? al revés como, como de mujer, ¿vale? Pues la mujer lo tenía acostumbrado, pero nosotros lo vemos raro, lo vemos raro, un raro, ¿vale? Que cerrar al revés la eh, la cremallera o los, ¿eh? entonces queda así. No hay ningún tipo de nada para tirar, no hay ningún tipo de cuerda, nada, no hay nada, ¿vale? Simplemente es esta solapita que te coge aquí un poquito a la frente, ¿vale? Ahí, y ya está, pero esto para que te tape tienes que llevarlo tensado. por eso es una mochila que eh, una mochila, una chaqueta que es para, digamos, para eh, para emergencias, ¿no? para llevarla para, para carreras y tal, no es como para el día a día, para el día a día pues mejor una que la puedas tener un poco más completa, aunque pese más, se ocupe un poco más ¿no? esto pues, ¿eh? ya te quedaría así y ya está correríamos así ¿eh? la solapita esta que te haría un poquito de agarre aquí y ya está, quizá yo me podía haber comprado una talla S, lo que pasa es que como yo siempre quiero que, poder llevar la mochila detrás, por dentro, que me gusta más, pues claro, una talla S irá muy justa, muy justa, pero a lo mejor me hubiera entrado, entonces me hubiera ceñido, seguramente me hubiera ceñido un poquito más a la cabeza, ¿vale? Me hubiera quedado más, pero bueno, me apaño. Y ya está, eh, no, no tiene mucha, mucha historia, no tiene carro de abajo para arriba. Ni, ni, bols ni enganche aquí especial, no tiene nada, ¿vale? Es lo justo, no hay bolsillos en ninguna parte, pero, ¿qué consigue? 143 gramos, claro. Eh, 143 gramos, si empiezas a meterle bolsillo y cosas, pues es imposible, ¿eh? Entonces, por ejemplo, mira, yo lo que suelo hacer cuando llevo siempre chaqueta, eh, es llevarla así, ¿vale? Te refrigera un poquito, y cuando necesitas beber, necesitas coger... Eh, yo que sé, lo de los geles, por ejemplo, eh, que lo lleva aquí, eh, puedes echar mano bastante bien de todo, la llevas abrochada, te vas ventilando con el aire que te va viniendo y lo más gordo de lluvia te lo está quitando, ¿vale? Y ya está, los puños son eh, un poquito así ceñiditos y ya está, está bien, tampoco más ceñido no, porque entonces, si te lo ciñe más, transpira menos, porque sale menos aire, entonces, ¿eh? membrana 10.000, eh, vamos a echar esto para atrás... Se nota, ahora, se nota un poco de calor, porque, claro, esto es cortavientos esto entonces no se nota, ¡ay, qué fresco, qué fresco! Se nota un poco de, de calor, entonces yo, mi recomendación sería siempre llevarla un poquito abierta, de no ser te esté la hostia? Y, y ya está, y para que vayas refrigerándote, también estoy quieto, si te vas moviendo, entrando el airecito y vas más refrigerado, ¿vale? Y ya está, eh, cumple con todas las que de tu eh, ya digo, de todas las carreras que podáis ir, todas, 10.000 de columna y sobre todo costuras señales, que es lo importante. Ya está. Pues vamos a dejarlo con el perro. Está aquí insistente dice, no grabas, no grabas. Venga, ya os diré cuando me llueva, porque hoy iba a llover, pero de momento se ha parado. Así que me la voy a quitar de nuevo y la vamos a meter detrás. ¿Y qué iba a decir más? Eh... Oficialmente pesa 160 gramos, se supone que son 160 gramos en talla... Esto va a ser una M 143, ¿vale? Seguimos.